horribles tentáculos salieron de la cara del sujeto y, y después el chico solo se vaporizó. Me drogaron, ¿verdad? ¿Cómo eran las marcas que tenía el muchacho rubio del que hablabas? ¿A quién le importa, mamá? ¿Acaso me estás escuchando? Creo que mate a un hombre. Larry, eran como estas. Mamá, ¿qué es? No. Me estoy, me estoy volviendo loco. No, no es así. Pero las protecciones están fallando. Tienes 18 ahora y debes saber la verdad. ¿Protecciones? ¿Qué significa eso, mamá? Me estás asustando. Lo sé, y por eso evité decirte todo esto hasta el último minuto. Jocelyn, mira la ventana. Magnus llamó para avisarnos. Ellos te encontraron. Dot, es hora. Hija, escúchame. No puedes estar cerca de mí. ¿Qué está Sé que una persona muy poderosa se enojara. Doris, tenemos que llamar a la policía. La policía a quien debes llamar es Luke. Mantén esto contigo. Que piensa en mí cuando lo lleves. Mamá, no es momento para más regalos de cumpleaños. Dime qué pasa. Solo si lo necesitas. Confía en tus instintos. Eres más poderosa de lo que crees. Quiero a Jocelyn viva. Encuentren la copa mortal. Mamá, tengo que entender Scott, lo que está... ábrelo. Todo lo que he hecho, todos los errores que cometí, fue porque te amo más que a nada. Mamá, ¿qué estás haciendo? Él te explicará todo, te ocultará. te de el círculo. Él es el único en quien puedes confiar en nadie no más. No entiendo nada. ¿Dónde está Luca ahora? En la estación de policía. Recuerda, te amo. Mamá. te encuentren. podría terminar si nos entregas la copa mortal? Eso no va a pasar. Después de todos estos años, ¿siguen tras ella? No es para nosotros. Es para él. Valentine sigue vivo. Él estará sorprendido de ver que tú también. No voy a dejar que Valentine crea un ejército. Una vez creíste en él, mujer. No, yo creía en proteger a la humanidad. Nunca conseguirás la copa.